320 vamos por este creo que es el 115 si no me equivoco eh, ya cada vez falta menos para que sepas verdaderamente interpretar una carta natal un mapa astral de cómo estaba ese momento energético en que la persona por primera vez respiró Fuera de su mamá. Eh, eso es un sello de vida. Que nos acompaña. Por siempre. Eso no quiere decir. Y lo repito. Y no me canso de repetirlo. Que esa energía te obligue a algo. Los astros inclinan energéticamente. Te disponen energéticamente para algo. Después sos vos el que elige tenemos esa libertad de albedrío de elegir así que Urano en Capricornio tres palabras claves positivas reinventarse metodológico y desconstructivo le es fácil desconstruirse y por eso está como una palabra positiva la desco desconstrucción me cuesta deconstrucción del eh, el yo, el yo interno. ¿Para qué? Para cambiar. Y justamente este Urano en Capricornio vibra de esta manera porque Capricornio en sí mismo es todo lo contrario, es el constructor, es el, el, el de las estructuras. Entonces, entonces llega Urano y le mueve las estructuras como parte justamente negativa, imponente, reaccionario y usurero, ¿sí? O sea, muy conservador, muy de reacciones, muy fuertes, reaccionario, eh, y puede caer muy fácilmente en el negocio de la usura. Bueno... Eh, con esto finalizamos el video cortito del día de hoy, video de Urano en Capricornio. ¿Nos encontramos mañana? Sí, claro que sí, pero sabes qué? Seguime en Instagram, seguime en Facebook, eh, suscríbete a mi canal de YouTube, Marcelo cheiro Díaz, hacete miembro de la página. Eh, CentroAprenderAstrologíaFácilmente.com Y también Unite a nuestra gran comunidad Ya somos como 600 eh, De Telegram T.me Curso de Astrología Bueno, te agradezco muchísimo Por todo lo que Me brindas Chao, hasta mañana ¿Mañana nos encontramos? ¡Claro que sí! ¿Con qué nos encontramos? con Urano, en Acuario. Y vamos a ver qué se las trae, porque ahí va a estar en su domicilio. Chau, hasta mañana.